Ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue. Los malhechores lograron llevar una cartera, que se refiere a las lesiones recibidas durante el hecho. Mi cartera tenía el Cell Plus, estaba acabado de comprar. Tenía mi lente resetado, que di 3 mil pesos por ello, cargaba una toallita bordada dentro. ...y el dinerito, una parte se quedó en la cartela... ...y el otro salió rodando... ...según la ratra fue tan grande... Pero ¿Usted presentó? ¿cómo sí, mira, eso se me puso, ese brazo fue, se me soltó entero... Eh, ...esta parte de aquí no me quedó piel... ...mis mi dos rodillas... ...ese dedo del pie derecho está roto... Eh, y mi hermana, cuando me volteé cayó ahí mismo boca abajo... ...ya se peló por ahí, por las dos rodillas... Lo sorpresivo del hecho es que el agresor resultó ser su propio vecino, un menor de edad. Esto es grande, esto es, esto es tan grande que yo no encuentro, no, yo no tengo ni palabra, porque cómo va a ser que una persona, y siendo mi vecino, mi vecino, se atreve a arrastrarme como, llama como un saco de basura. ¿Cómo se llama él? Delvinson. Delvinson. Sí, me arrastró como un saco, como arrastra un saco de basura, así él me arrastró. Y no todo eso no, sino que fue al barrio a decir que él nunca había visto una cartera más dura que esa, que no se rompió. Y otra que cuando se fue, mi hermana le voció, perdónalo señor porque no sabe lo que hace. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.